El pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad lo que vamos a mostrarle un poco de riles, como verán acá, y que verán por detrás mío, de lanzar, más que nada para pesca de costa, tanto riles frontales con de cónicos, carreteles de, de casting, eh, con diferentes capacidades, diferentes marcas, tenemos la marca Tica, Caster, eh, Waterdog, Omoto, algunos rotativos de la marca Omoto, de la marca Tech, de la marca Chief, algunos con devanador, tenemos sin devanador también, eh, con monomá, con freno centrífugo, eh, varios modelitos para la pesca de, de, de costa. Hay algunas canitas como verán acá también para regles rotativos, frontales, de las clásicas Okuma Longito por ejemplo, de las marcas que salieron campeones mundiales este año, de las y por ejemplo, que tenemos diferentes acciones, potencias, largos, en dos tramos, en tres tramos, también para aquel que quiera armarse su caña, vendemos varas peladas, en este caso acá tenemos una de la marca Semple, para aquel que quiera armarse su caña de o de frontal. Y acá también tenemos sí, una cañita de fibra, ya armada, con pasahilos desmontables, como las de la viejas escuelas. Sí